Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a comer unos deliciosos tacos en un nuevo restaurante que se encuentra justo en el centro de Jerusalén. grupo de mexicanos que habemos en Israel siempre nos estamos informando sobre los nuevos restaurantes que se abren de comida mexicana y de inmediato me di a la tarea de investigar sobre este nuevo lugar. En este restaurante las tortillas son muy frescas, sin gluten y las hacen al momento con una maquinaria que llegó desde México. Ofrecen también auténticas salsas caseras y aguas de sabores de jamaica y horchata. Ah, ¿Qué te trajo? A ver. Mujer. ¿También? Sí. Otra mexicana, por amor. Chocas. ¿Y estás feliz, contento? Súper feliz. Es difícil tanto con los, los papeles y todo. El, el, con la municipalidad y todo. Eso es difícil. Pero hay muchas personas, como que, por ejemplo las personas que ayudan a la solejada así, cómo abrir el negocio, ¿sí? pero hubo un momento donde yo explicaba a la gente lo que quería abrir y mucha gente me decía, no, la verdad es que un restaurante no, no dura, siempre cierra, no que yo observa, ¿sí? El concepto no es como que no estaba bien especificado, ¿sí? ¿Cómo le se llamaba? Mexican food, mexican, food mexican, mexican, Realmente cuando comían no era realmente la comida mexicana. Entonces, sí, por eso tratamos de cada detalle sea como realmente. En sabor, ¿no? Sí, También. Creo que depende de las temporadas. En lo que nos, siempre nos hace muy difícil es el tomate, el campeño los limones. La salsa verde. A, nos, la salsa verde, pues nos acoplamos. Sí, vamos con las temporadas y vamos diciendo limones, pues agarramos de otro ¿no? tipo de limón. No el verde, pero el amarillo que es que... La salsa, pues acá las salsas las hacemos de jalapeño la cambiamos por otro chile la salsa macha que hacemos es con chiles de aquí uh -huh. locales y enredado el adobo del lachote pues lo hacemos también con chiles locales ¿El menú son solo tacos o estás pensando ampliar no, el menú solamente tacos? ¿Solamente tacos? Sí. ¿Y qué más mexicano vende? El, ¿El agua? El agua. De repente varía. Sí, todos los días no tenemos ochata. Varía uno de ochata, camarino, jamaica, melón. Sí. Por veces mezclamos. El día tuvimos la Italia, Ajá. que también estuvo muy, muy buena sí, La verdad creo que hasta se hizo dos carras de esas que estaban cambiando también hago pan, pan, mexicano. ¿eh? ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿Haces pan? ¿Y cómo lo vendes? ¿Ah, ¿Por internet Acá, o de aquí? En mi casa lo hago y a la gente que lo quiera, ya me lo piden. ¿Y cuán, qué días abres? De domingo a jueves, Ajá. de 12 a 10, Ajá. y próximamente los viernes vamos a empezar. Bueno. Vale, pues amigos, ya saben, pueden visitar a Luis si vienen a Jerusalén porque hay muchos, muchos que vienen a, a visitar Tierra Santa. Y pues qué mejor que pasen a ver a su paisano por acá y se coman unos deliciosos tacos. Pues Luis, qué padre. Muchas gracias. Están bien ricos. Bye. Sin duda, Tacos Luis es un excelente lugar para quitarte el antojo de comer tacos en Israel. Y otro punto a favor para el restaurante es que tiene certificado kosher. Y bueno amigos eso fue todo para este video, espero que les haya gustado muchísimo, que lo compartan con todos sus amigos y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos estamos viendo para la próxima. Bye! We'll